Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile ¿Ustedes conocen a un niño que quiere saber todo acerca de todo? Sí, es sí, ¿Sí? ¿Sí? Amigos antínicos, ustedes también pueden hacerlo Tú pues, sería típico ¿Y tú? ¿Cuidamos el espectáculo? ¡El sube! I need to get